Muy buenas, soy David Corbacho de la Casa del Jamón... ...y nada, felicitaros esta fiesta... ...con la alegría de que todos los años sabemos que el jamón... ...es uno de los platos principales dentro de la, de la mesa... ...en nuestros días tan señalados de Navidad ¿no? ...si pasáis por nuestras tiendas... ...pues este año tenemos todos los lotes preparados... ...tenemos un gran surtido de productos... ...esperemos que este año que entra... ...entre con otro buen pie, sin máscara, sin más, cara, sin más de hijo, ...y que estemos dentro de que cabe ...en una normalidad que ya tenemos muy presente... ...así que, felices fiestas y feliz año nuevo".